¿Qué programa usas para tus asesorías? Hay una pregunta recurrente que me habéis hecho bastantes ya de vosotros y que, eh, bueno, vamos voy a intentar contestaros ahora en este corto. Muchos me habéis preguntado cómo se puede calcular las diversas, los diversos gráficos que os he ido enseñando o hablando de ellos, el gráfico de la carta natal o carta astral, el gráfico de la carta de los rayos, el tema numerológico, etc. ...debido a que en mi trabajo, en mis consultas... ...siempre estoy usando todos estos elementos... ...la carta astral, la numerología, los rayos y los chakras... ...cada vez que tengo que asesorar a alguien... ...tuve que buscar la manera de poder tener de manera rápida... ...obtener los cálculos, los gráficos necesarios... ...ya que soy programador, lo que hice fue desarrollar un programa... ...al que denominé Pitágoras y que nos permite ver cualquier gráfico de estos que se necesitan la carta astral de todas maneras uso otro programa llamado astronex en otro momento os lo enseñaré para calcular los gráficos y ya veréis cuando os lo explique que es fácil de usar etcétera pero aparte de eso lo, los cálculos de los rayos, al ser un, un desarrollo bastante nuevo, no existía, no existe que yo sepa todavía, ningún programa que lo, lo represente de manera gráfica. La numerología que uso, que aprendí de mi maestra Martín Cocatrix, es una numerología especial con una serie de números que también hace que no exista ningún programa que lo calcule y la, la carta de los chakras también es un desarrollo en este caso personal mío una investigación de nueve años que llevé a cabo y no existe ningún programa ni hasta ahora no ni ninguna clase que lo permita calcular entonces por eso yo desarrollé este programa llamado pitágoras que es el que estáis viendo ahora aquí en esta pantalla y que permite introducir los datos de cualquier persona, en este caso voy a buscar alguno ya grabado, voy a buscar el mío, y así no, veis cómo aparecen aquí directamente todos los que tienen este nombre, ya tengo los datos, en el caso de que fuera alguna persona nueva simplemente añadiría nueva ficha y pondría todos los datos necesarios, una vez hecho esto simplemente digo calcular y ya tengo todo lo que necesito se ha calculado en unos segundos las hojas gráficas de numerología esta es una esta es la segunda esta es la tercera las hojas de los rayos la hoja de los rayos una sola veis y la hoja de los chakras tal como los tenían el nacimiento lo que venía a aprender etcétera veis así de simple es obtener los gráficos de la numerología los rayos y los chakras. La carta astral se busca con otro programa, ya os hablaré en otro momento, pero que veáis que el Pitágoras es, es algo muy simple, simplemente introducir la fecha de nacimiento, la hora, los nombres, ¿vale? el lugar de nacimiento, y decir calcular. Y aquí tienes ya todo lo necesario. En otro momento os detallaré qué es lo que se puede eh, interpretar de aquí, de cada una de estas páginas, de estos gráficos que podéis ver. El cuerpo, estos son los de numerología, los rayos, la copa de los rayos, una manera muy gráfica de ver qué rayos tiene cada uno de estos cuerpos y cómo tenemos los chakras desde nacimiento, lo que venimos a aprender y cómo los tenemos en la actualidad según eh, las in, digamos, los efectos que recibimos de los diversos planetas bien espero que veáis uh, que tengáis una idea por lo tanto de la facilidad que permite este programa en el caso que os interese podéis adquirirlo a través de mi página web si entráis en josepginvernat.com allí hay un lugar donde habla del programa pitágoras cómo se puede adquirir etcétera ya os adelanto que es uh, no es un programa mm, caro porque no ha habido ningún interés en cuanto a comercializarlo para ganar dinero yo este programa lo hice para mí porque lo necesitaba realmente para mis trabajos y aprovechando que era informático pues lo desarrollé al ver compañeros míos que estaban estudiando también numerología pues ver que yo tenía este programa me lo pedían y finalmente decidí bueno ponerlo a la venta por un precio módico para ayudarme a costear las horas que he tenido que dedicar y que sigo dedicando para mejorarlo eh, con todo lo, lo que va per permitiendo este este programa cualquier duda que tengáis me lo podéis preguntar ya sabéis mi correo electrónico josepginbernat y a partir de ahora, en las diferentes gotas de sabiduría, probablemente irá apareciendo este programa, al menos capturas de pantalla, para que podamos ir explicando cosas que tienen que ver con ello. Hasta pronto.